Para ti mi amor, ti, mi amor. Porque, te amo. Porque te amo Y te llevo en mi corazón Te, mi corazón. te amo Quiero ser feliz Sin sufrir un día más Solo que Hola amigos Una vez más con el piano Roland Jr. G eh, En esta parte les voy a enseñar Cómo hacerle de De estructurar un sonido cómo podemos ir haciendo de armar lo que es la percusión, el piano y como decir el bajo, que es percusión, el piano, los acordes y todo eso en este piano. Ok, cuando hagamos de encender el piano, nos vamos directamente a este botón, donde que tenemos guardado nuestros sonidos para ampliar nuestro ritmo, nuestras músicas. Aplastamos ahí. Y nos han salido esto no sé si lo pueden lograr ver, nos han salido esto, podemos dar aquí si logran ver aquí donde que dice pop podemos ir cambiando mira, podemos ponerle Pueden observar, viene todo para hacer arreglos para la percusión. Ok, aplastamos ahí y volvemos a salir. Ahora vamos a hacer con un sonido. Vamos, digamos, yo tengo aquí grabado. En el, en el video anterior les enseñé cómo separar las octavas y todo eso. Ok, vamos a ver. Entramos ahí donde que tenemos... Separados y a las octavas Y todo con nuestro ritmo y todo eh. Ok Ahora vamos a aplastar donde que dice Son Aplastamos son y nos sale Esto Ahora volvemos a aplastar son Y ahí tenemos uno Por ejemplo yo tengo ahora mismo voy a poner en el número 3 y voy a aplastar enter ahora voy a aplastar le aplasto enter y le aplasto play aplastamos todo y ya nos va perdiendo ahí y aquí vamos poniendo por ejemplo esto estos son los acordes este es el la percusión vamos a hacer un bajo a ver ok paramos un rato Revisamos que en el número 12 era que estaba los bajos, el bajo. En el número 12 estaba el bajo. Número 12. Ok, entramos. Paramos un rato, aplastamos en el número 10 con las flechitas de acá y listo, vamos otra vez. Ok, ahora sí vamos a estar en el específicamente solo para escuchar el bajo. Buscamos un bajo, vamos a buscar. El sonido que deseamos poner y damos a enter, estamos enter, ahora vamos a aplastar en eso, esos son los acordes retrocediendo si ven el número que está aquí estoy haciendo retroceder con este botón la música to totalmente todo retrocedo la música doy otra vez play y ahora en el 11 vamos a quitar el 12 y vamos Entramos Yo siempre cojo el JD800 Aplastamos Enter y damos Mutil Ahora vamos al número 13 stop y regresamos igual de nuevo para empezar la música y a ver qué sonido está en el 13 según eso le vamos dando sí. Vamos escogiendo el sonido. Esa dejamos. Regresamos todo otra vez la música y vamos a ver cómo nos está quedando. Eh, damos play, como pueden ver va quedando los sonidos es, estos son los bancos donde que podemos poner guitarras acompañamiento de otros pianos y todo eso yo los tengo solo compuesto puesto lo que es el, el piano principal el bajo el bajo este es el piano del acorde y esta es la percusión y está sanfriado en el piano Si ustedes quieren ampliarle o sea sintetizar el si ustedes quieren sintetizar el piano y tocar sintetizado lo único que digamos que la percusión puede ser en vivo ustedes le dan un play quitan la percusión y ya está sin acordes es fácil, así de simple amigos. En, el, en, un, en un próximo video seguiré enseñando cómo hacer la percusión y cómo tocar el... Como lo pueden ver, ahí está. Está tocando sin bajo. Pueden tocar unos en vivo. En, si no tienes un bajista, pues lo, lo grabas aquí. Y ya está. Tocas así simplemente. Que no, que, que deseas tocar la melodía. Quitas de ahí y solo tocará el bajo y el acorde. Y ya está. En un próximo video les estaré enseñando cómo armar el sonido de percusión y cómo poner la percusión directo. Y, y cómo armar aquí, cómo lo armé el bajo y cómo lo armé la música con el piano. Hasta un próximo video amigos.